Noruega es un país increíble, es conocido por muchas cosas, por sus paisajes, sus lagos, también por sus salmones, por supuesto, y por la belleza que hay es las mujeres Noruega. Pero también detrás también hay productos que también realzan esa belleza. Hoy por primera vez en España y aquí en este restaurante, en este sitio que también pues sus propietarios hicieron para este tipo de cosas, para presentar libro, producto, etcétera, etcétera. Aquí Aquí se presenta estos productos bueno heidi que es una gran amiga una gran empresaria muy conocida y que ella que es noruega también nos trae aquí este señor que es el inventor el que ha hecho posible que las mujeres ya podamos estar más bellas sin tener que pasar por un cirujano bueno heidi en primer lugar muchas gracias por esta invitación y que bueno nos parece un proyecto muy interesante que ahora vamos a conocer de primera mano buenos días yeah, uh, good day. Uh, para, para uh, Björn Eric, Björn Postpansk um, y eh, o Liponosk. Buenos días Elena, muchísimas gracias por la invitación aquí en el Gaucho de Puerto Banús, que nos ha prestado estos locales tan bonitos y luego nos podemos quedar a comer seguro, que es un sitio divino. Esta vez eh, he querido salir de mi negocio, que es el eh, inmobiliario aquí en la Costa del Sol, que me dedico a esto desde hace más de 30 años, como saben, y quiero presentar un paisano de Noruega que ha sido empresario en Noruega durante 40 años y los eh, últimos 30 años ha sido en el negocio de petróleo en Noruega. Tenía un sueño mmm, para realizar cuando se ha retirado recientemente, ha sido abrir un negocio de cosmética en noruega producido en, en alemania y en italia pero todo esto nos va a contar el inventor björn Eric björnsen bueno pues es eh, un placer poderle entrevistar en esta ocasión y enhorabuena por sus productos que creo que esto nos va a hacer ya está guapísima aquí para lucir en marbella y la costa del sol cuéntenos cómo nace este sueño well um, the history behind Amberly cosmetics es Uh, that I, uh, for 30 years ago, was importer for the world's largest cosmetic brand, Avon Cosmetics, into Norway. And they <coughs> drew out of Norway after five years. So since then, I always have had the dream of one day I should create my own cosmetic brand. Uh, so I've been doing a lot of success uh, in, in the oil business, uh, building up many companies and sold them out. And now, this was my little baby that I wanted to start with um, in 2017. Uh, the, um, the name, uh, in the beginning of January, came to my head that Ambly Cosmetics is going to be the new brand. I have to translate it, Heidi, because otherwise it will be more complicated to translate all this. For those who want to follow the television in Spanish, I'll a little bit what Mr Bjornsson told que hace más de 30 años está, como he comentado, en otro negocio totalmente diferente. Pero su sueño, su sueño bebé era abrir un, una empresa de cosmética de muy alta gama y de calidad. Y su imagen eh, lo ha creado totalmente en Noruega, todo. Y nos va a eh, eh, explicar un poquito dónde está producido. Yeah, the the products uh, uh, we started developing uh, first uh, the skincare line, uh, where uh, we have our product manager, which is uh, Camilla, uh, is our product manager. So she started developing the the cosmetic the skincare line, and then we also have uh, our makeup artist uh, Stefan, who uh, created the whole makeup line, and he has. Uh, mixed about 1500 colors by hand and then we took all the colors that we had took it to the laboratory in in italy and then we created the texture and everything for the makeup and based on uh, these colors that he have created i can also say in english that we have here a sample Uh, of all the products, uh, we are going to show not to everybody. that's a uh, bioneric wanted to show us a little bit about his products. In Spanish, yeah. en, español, en español, vamos a decir que todos los productos los ha traído una selección que son las uh, pruebas que ya han pasado, como él ha dicho, muchísimas pruebas de laboratorio y. Uh, ahora mismo todo es nuevo está introduciéndose justamente en este momento en noruega y su siguiente proyecto nos va a contar ahora por qué está en españa y por qué está aquí también queremos conocer toda la gama de productos ¿eh? que nos haga mención a toda la gama porque son muchos no no es solamente uno son muchos los productos él ha comentado que tiene por ahora nos ha comentado en inglés que él se dedica a productos primero de cosmética eh, y maquillaje y otro es tratamiento anti edad. Yeah, we have we have a skincare line uh, which consists of of uh, 22 products uh, for now uh, but we're still developing a new one and and uh, we have uh, uh, the different from different type of, of skin type. Uh, we have cleanser, we have milk, uh, we have a gentle face scrub, mask, Moisturizing mask, oil control cream, moisturizing cream, active lipid cream. So, uh, so we have many, many day cream, intensity night cream, collagen booster, different, uh, uh, serum and, and also for eyes. Yeah. So, so it, this is a very high quality uh, product. Um, it's expensive product because we, when we develop it, we said it must be the best. Only the best, not the cheap product. Como nos ha comentado el eh, señor Björnchen, de sus productos, eh, él ha elegido los ingredientes de más alta categoría para que pueda garantizar de que, que está eh, compitiendo con las marcas de más alto, alto gama de, dentro de la cosmética. Hay personas que tienen la piel muy sensible, que son alérgicos a muchos de los productos, no lo pueden utilizar. ¿Estos productos están ya preparados para que sea antialérgico a cualquier tipo de piel? Nos ha comentado justo en la otra pregunta que llevan dos años trabajando con laboratorios justo para estar preparados para todo tipo de alergias. Y nos ha comentado también desde su libreto, eh, que también se puede conocer más sobre esta marca en su página de web, que ahora lo vamos a enseñar. Y eh, tiene productos de limpieza, tiene productos de tratamientos de día, de eh, crema de día con diferentes eh, productos e ingredientes y también crema de noche. Y seguro que su, su asesora más directa y su mujer, luego si podríamos quizás preguntarle a ella, que es la que lleva muy de cerca todos los productos, para qué sirve cada uno y qué se puede esperar de resultados utilizando los productos de, de esta están, marca. Y vamos a hablar también del proyecto en España y de sus futuros proyectos. Es que me gustaría también pues, conocerlo de primera vez. Yo le voy a preguntar ahora en inglés lo que me está comentando. Uh, Helena, would like to know a little bit about um, uh, what is your future uh, plans about introducing this make of cosmetics in Spain. Yeah, uh, well, the, the, uh, the plan is that uh, we just launched it in, in Norway, uh, April uh, last year. We launched uh, the brand in Norway, and the plan is to go internationally. And uh, since we now are in, in Spain, uh, I, I have a house here in Spain. So I brought some products to, uh, to show it to, uh, to Haiti. And, and that's why we are not sitting here. But, but we, plan to to, to will... yes. we plan to go to Europe. We plan to go to Europe. We already have an international web shop. So we can ship, ship uh, uh, our products worldwide at the moment uh, uh, from Norway. Uh, that's no problem. But we would like to find some distributors in Spain. Uh, no. Um, uh, Mr Björnsen has uh, property here in Spain. So no, that's why he liked to be here in Spain and introduce the, the product, first of all. And, eh, lo voy a comentar un poco en español lo que lo que ha comentado que él tiene aquí una propiedad en españa y por eso hablando de que ha eh, lanzado este producto en noruega en abril del año pasado uh, me comenta que quiere introducir el producto eh, en todo el mundo y, y empezar aquí en españa eh, también eh, comenta que está buscando un distribuidor eh, para llevar su marca en España y va a venir varias veces para poder conocer a, a la persona o la empresa idónea para poder ser su representante aquí en España Lo Esperamos verlos pronto en los grandes centros comerciales y en las tiendas machis de la Costa del Sol ¿eh? Esperamos, esperamos que así sea ¿no, y, y Tengo una pregunta última para Bioneric que me gustaría hacerlo y a ver qué nos comenta Um what are your uh, client from your uh, make are you trying to get to the direct um, user or will you uh, probably find your distribution company to be the contact uh, and then the the contact in spain for your company Yeah, in, in uh, different countries we will we some uh, countries we will set up our own uh, distribution like we did in sweden uh but some other countries we will look for distributors yeah. so uh, for distributors distributor either in a beauty salon or a shop or, or uh, whatever that is uh, opportunity okay. yeah. bueno yo le he traído aquí a algunas amigas que están bien introducidas en todo tipo de negocios en Marbella y especialmente en uh, las empresas de salud y belleza y el señor Bjornsson va a conocer poco a poco, seguramente, personas muy cualificadas para poder eh, ser eh, un, un camino para llegar a, a lo que él quiera hacer, estar introducido en este país. Sí. Pero nos queda recordar la página web para que las personas tengan más información de los productos y también un contacto para las personas interesadas en representar este producto en la Costa del Sol, que puedan ponerse en contacto. ¿Te parece, que Sí. Yes, uh, Björn, Erik, uh, would you like to give your web address? Also, we will have it now on the screen uh, where people can contact with you if they want to buy the products also with uh, your chain in Norway and also people who would like to know more about the details of being uh, involved in the distribution of the product. Yeah, it's embellycosmetics.com. That's the international web shop. Yeah. and we ship. Uh, worldwide uh, from that shop uh, uh, free shipping free shipping <clears throat> so the price on the web shop is free shipping and including uh, local VAT and taxes okay um, como ha comentado que su producto ya se puede comprar en la página web y eh, damos, eh, damos la página web también ahora por escrito sé que lo José aquí, lo ponemos en pantalla ¿Sí? Sí, que no todo el mundo. lo va a poner y eh, allí pueden empezar a conocer el producto y también contactar con la empresa para eh, dar idea de su, de, de su colaboración en la distribución Sí. Como tú estás también aquí en Marbella, en la Costa del Sol, cualquier cosa, Heidi, seguro que estará encantada. Sí. Si pasa por la oficina de dar alguna información. Claro también, que ¿no? sí, que también puedo dar eh, esa posibilidad que si alguien quiere saber algo más, yo voy a estar siempre en contacto con ellos y puedo puedo ayudar en ese tema. Claro que sí. Bueno, Heidi, cuéntanos un poquito qué tipo de mujer que hay en, dentro de sí, eh, Amberly, han eh, ...han seleccionado eh, productos de maquillaje... ...que pueden quedar perfectos para cada tipo de mujer... ...somos tantísimos tipos de mujer... ...que serían, eh, tenían que hacer eh, un poquito por grupos... ...y han elegido 10 prototipos de mujer... ...que dependen del color de ojos, de pelo y el tono de piel... Eh, ...de diferentes partes del mundo... ...para poder cubrir la necesidad de cualquier mujer... ...digamos, no solamente escandinava... <risa> ...ni <risa> eso... <La naturalidad. ríe> ...sí... <risa> ...y es. hoy también tenemos aquí dos amigas... ...que se han ofrecido que la hagan una demostración... Eh, ...tenemos a Pilar que es española... ...y tenemos a Angelique que es mitad holandesa mitad belga... Y yo que soy Noruega y tú eres española también, yo creo que tenemos y para, para, para aquí, hacer ¿eh? algunas pruebas y, vale, pues y ver un poquito. Nos ponemos todo de modelo hoy. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, ya sabéis, como dice la canción, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate con estos productos, maravilloso. Ha sido un placer eh, y bueno, pues esperamos que pronto estén aquí estos productos. Gracias y enhorabuena. Gracias a ti, Elena. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. que va a formular la pregunta y él nos va a responder esos trucos para estar radiante en cualquier situación y más si estamos en la televisión. Hello again, Bjorn So we have this question that we got from Helena. She has her uh, program here in the Marbella TV channels and she's uh, very used to have interviews with very famous people visiting Marbella. And she would like to look always her best, of course. And she would, look, um, she would like all her guests to look fantastic uh, in front of the camera. Are you also specializing in products for makeup, for camera and TV artists? Yeah, <clears throat> all our makeup is uh, of such uh, high quality that we already today is um, they, there is makeup artist in TV in Norway that is already using our product. So, uh, and Stefan, our makeup artist, he has a very good knowledge of how how to use them within, uh, within the TV he He's not here today, unfortunately, but, but he would be the one that would describe it even in more details. Maybe we can have uh, Stefan here next time and uh, we can try to look our best with your products bueno vamos a volver a español ¿verdad? que nos ha comentado de que tiene su jefe de makeup que es Stefan de la empresa y él es el que puede dar consejos eh, cómo podemos eh, las personas que trabajan en televisión tener el mejor aspecto de make-up, de maquillaje y además eh, nos va a venir a hacer una demostración. Ahora va a hacer la pregunta porque nos ha dicho que no necesitamos tener la mesa llena de maquillaje sí, con nuestro brillo de labios y ese estuche nosotros vamos a estar preparados para todo mañana, tarde y noche, no necesitamos más. Y bueno, sobre los precios Okay. Vamos, a ver... Vamos a la pregunta incómoda que siempre es <laughs> hablar uh, sobre dinero. Elena would like to know now the very important detail. What does it cost to buy this product and your lipstick to be perfect uh, all day at all hours? The lipstick uh, is the price of, uh, I think it's 27, 27 euro for the lipstick at the moment there is a 20 discount on the web shop the international web shop uh, the singularity kit how much is that 78 78, 78 euro for this uh, the whole kit so this is the only kit you need you don't need anything else mm -hmm. then you are all covered. Have... Es, es un buen precio, 100 euros para estar bella, ¿no? ¿Qué te parece, Elena? Pues me parece divino, yo creo que ya estamos deseando de poder usarlos. Sí. Así que vamos a ver cómo está la demostración, que estamos hablando de ella y lo vamos a probar, ¿no? ¿Vamos a probarlo? sí Sí, perfecto.